Como te decía anteriormente, en este vídeo lo que quiero contarte son esos errores que no te están permitiendo que le saques el máximo partido a tu cuenta de Instagram para negocios. Te quiero contar cuáles son los errores que se cometen de forma más habitual, los errores que veo muy pero muy a menudo. El primero de los errores es no contar con una estrategia es muy importante que tengas una estrategia para esta red social. No basta simplemente con subir fotos, vídeos, publicaciones, carruseles, el formato que sea, si no sabes realmente por qué estás compartiendo ese contenido. Todo el contenido que tú subas, que tú generes para Instagram tiene que tener un objetivo bien claro: interactuar con tu audiencia, crear comunidad, eh, vender sin vender un servicio, posicionarte, eh, contar tu historia. Tienes que saber por qué estás compartiendo ese tipo de contenido y también saber cómo compartir ese tipo de contenido sirve para la estrategia que tú hayas pensado para esta red social. Es importante que todo lo que tú vayas publicando esté relacionado directamente. Segundo error es no tener objetivos claros. Si tienes una estrategia pero no tienes objetivos, tampoco sabrás si esta estrategia está dando o no está dando resultados. Cuando hablo de objetivos, tienen que ser objetivos que estén bien definidos. No basta con decir quiero vender más a través de Instagram o quiero ganar más seguidores. Sobre objetivos tengo un vídeo que te dejaré por aquí enlazado para que lo veas, para que aprendas bien cómo definirlos. Pero bueno, es importante que... Sepas definir bien estos objetivos, que los plantees y que esa estrategia vaya de la mano con los objetivos que tú tengas para esta red social. Sin objetivos no irás a ningún lado. Tercer error, no trabajar bien tus contenidos, no tener una buena planificación. Muchas veces habrás escuchado que el contenido es el rey, que el contenido es lo máximo en Instagram. Instagram es una red muy visual, una red en la que los usuarios realmente valoran el trabajo que haya detrás de tu contenido. No hace falta que tengas un gran diseño gráfico, no es necesario que cuentes con un editor de vídeo, que gastes un montón de dinero, esto lo digo siempre, pero sí es necesario que hayas tomado tiempo y dedicación para trabajar en el contenido, que lo que vas a compartir sea realmente bueno, que tú te sientas orgulloso de ese contenido que estás subiendo y que evidentemente sea tan tan bueno que los usuarios entren a, a Instagram a verlo, les guste, interactúen con, contigo y demás y que también lo compartan por supuesto, se lo guarden, todas las interacciones suman para Instagram. Así que es Fundamental que tomes tiempo y que te dediques a trabajar bien en tu plan de contenidos. Trabaja de forma organizada, crea un calendario de contenidos para tu cuenta. Así estás más relajado y puedes ir eh, trabajando tus contenidos con más tiempo. Otro error que veo es compartir publicaciones, poner hashtags pero no saber realmente por qué estás poniendo esos hashtags. Es como si yo pondría ahora en eh, mi publicación eh, redes sociales súper bonitas y realmente es un hashtag. Primero, muy extenso. Segundo, es un hashtag que no tiene ningún tipo de búsqueda. Los hashtags no están para adornar nuestras publicaciones. Son realmente etiquetas, etiquetas que tienes que usar bien porque a través de ellos pueden conocerte personas interesadas en lo que tú ofreces, en tu producto, en tu servicio, en tu nicho. Por eso no las uses porque sí para decorar, para que, porque todo el mundo las usa. Si realmente no sabes bien cómo, eh, cómo etiquetar tus publicaciones, cómo seleccionar los hashtags, investiga. Instagram tiene una sección en su explorador en donde puedes ir a ver hashtags, fíjate que hashtags tienen más búsquedas, busca y varía. Varía los hashtags, tanto entre publicaciones, para no caer en el shadow one, que es que Instagram deje de mostrar tu, tu publicación o tu cuenta, porque eh, siempre estás utilizando los mismos hashtags y también para lograr como te dije antes, que te encuentren. Tienes que ser visible, si no, tu contenido puede ser muy bueno, pero si realmente no aplicas todas las técnicas y tácticas para darle visibilidad a tu contenido, será igual que nada. Así que importante utilizar bien los hashtags. Como te dije, variar y también variar en eh, la cantidad de, dimen la dimensión que tiene el hashtag. Usa hashtags que tengan bastante volumen, hashtags que eh, estén por el medio y también usa tus propios hashtags de marca si te interesa saber más sobre esto déjamelo también en los comentarios que haré un vídeo si este tema interesa otro error que se comete en Instagram es no haber pensado un poco en el feed como te dije en Instagram eh, es una red muy visual es una red en la que realmente la imagen predomina se nota cuando una cuenta ha trabajado en su feed y cuando no. El feed es la forma en la que se ve tu cuenta de Instagram, esa serie de cuadrículas. Mi consejo es que siempre cuando empieces a eh, realizar tu, tus publicaciones, pienses en esas nueve cuadrículas que se ven primero. Esta es la oportunidad que tú tienes de atrapar a alguien que llega a tu cuenta de Instagram. Por lo tanto, Piensa ya antes de publicar cómo van a ser el conjunto de esas nueve cuadrículas y busca una identidad visual para ello. Que todo esté conectado, que no parezca que esta publicación es rosa y habla de una cosa, en esta una foto que no tiene mucho que ver, en esta eh, otra tipografía, otros colores. Busca que realmente todo tu Instagram cuadre, que haya una imagen unificada, que quede bonito, que la persona que entre encuentre ahí eh, algo organizado, algo pensado, que vea que realmente hay un trabajo y una planificación. Esa es la mejor forma que tienes de mostrar cómo has realmente trabajado tu cuenta. Otro error que veo en Instagram es el no interactuar. Subes un contenido, es bueno, la gente te comenta, pero pasan dos días y tú todavía no has ni siquiera contestado a los comentarios que te han dejado pues fatal en Instagram es muy importante interactuar con tu comunidad, si realmente lo que quieres es eh, tener una comunidad y no simplemente seguidores lo que tienes que hacer es prestarles atención atenderlos, y si tú compartes un contenido y ellos se toman el tiempo de eh, comentar, de dejar un comentario en tu en tu cuenta, lo mínimo es responderles y por supuesto también sería ideal que tú también te pases por sus cuentas a dejarle comentarios, que interactúes con ellos, que ellos vean que te interesa realmente su opinión y que tú también eres una persona activa que también vas a su cuenta a dejarle un comentario y ojo, comentarios de valor. No vale con ir y dejar un comentario al estilo qué bonito post, qué linda imagen, eh, caritas felices y nada más. Tiene que ser un comentario de valor, que eso es realmente lo que, lo que cuenta. Que tu comentario tenga relación con lo que esa persona ha expuesto, ha contado, etc. Y que aporte algo. No simplemente decir sí, estoy, estoy de acuerdo y chao. Que es un comentario que parece que no te has leído la, la publicación y bueno, dices algo que pueda cuadrar en cualquier tipo de situación. Siempre aportando valor, en todo sentido, a la hora de generar tu contenido, a la hora de interactuar con tu público, a la hora de ser activo, siempre. Siempre hay que pensar en voy a aportar valor. Estoy aquí porque soy un creador de contenido, quiero destacar con mi marca Quiero que mi marca realmente destaque dentro del de mundo Instagram y lo que tengo que hacer es aportar valor. Si piensas así, verás que todo será mucho más fácil. Cuéntame, ¿estás cometiendo alguno de estos errores? Me encantaría leerlo en los comentarios, me encantaría que me des tu feedback, que me digas si algo de todo lo que he mencionado no ha quedado claro y quieres que haga un vídeo sobre ello, solo tienes que decírmelo. Siempre a fin de mes hago un vídeo en el que respondo a la duda de uno de mis seguidores. Así que si tú tienes una duda, solo tienes que dejarme aquí un comentario y yo crearé el contenido para explicarte en detalle lo que tú necesites. También si quieres me puedes encontrar en otras redes sociales. Instagram, en donde estoy más activa, me puedes encontrar como birly.es, También estoy en Twitter y en Facebook. Y en LinkedIn me puedes encontrar como María Cecilia Ponce. Realmente sería un placer que conectemos en otras redes sociales. Gracias por haber llegado hasta aquí. No olvides suscríbete si todavía no lo has hecho. Dale al botón de la campanita para que te lleguen las notificaciones. Y nos vemos la próxima semana. Chau chao.